En este vídeo vamos a tratar la parte de los movimientos no rígidos. Y para ello es importante que tengamos en cuenta dos conceptos. Uno es la congruencia y el otro es la semejanza. De las congruencias ya hemos hablado antes. Cuando teníamos dos segmentos, por ejemplo, decíamos que eran congruentes si tenían la misma medida. Esto lo podemos ampliar a figuras y diremos que dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y además tienen la misma medida de los lados y la misma medida de los ángulos. Los movimientos que hemos visto hasta ahora, los movimientos rígidos como eran la traslación, la rotación y la simetría nos transformaban figuras en otras figuras que eran congruentes. Para el otro concepto necesitamos considerar otro tipo de transformaciones que no sean rígidas. Por ejemplo, si tenemos una figura y la ampliamos o la reducimos entonces eso claramente no es una transformación rígida como las que hemos visto hasta ahora. Aquí, por ejemplo, tenéis una figura y justo al lado esa misma figura pero ampliada al doble de su tamaño entonces lo que quiero que hagáis ahora es que pauséis el vídeo y penséis en qué características se mantienen entre una figura y otra ¿vale? entonces, si, lo primero, si nos fijamos en los ángulos vemos que los ángulos no han cambiado los ángulos son exactamente lo mismo y esto es fácil comprobarlo si colocamos una figura encima de la otra si vamos vértice a vértice colocando por ejemplo la figura pequeña encima de la grande vemos que los ángulos se mantienen, aunque puede causar un poco de efecto óptico de que parece que no pero sí, son los mismos. Otra historia distinta son los lados. Si nos fijamos en la medida de los lados de la grande con respecto a la pequeña nos damos cuenta de que si los midiéramos los lados de la grande son el doble de grande que los de la pequeña. Esto ocurre para todos los lados. Y ese valor constante de cuánto mide más uno que otro, de esa ampliación o reducción que hacemos es lo que llamamos la razón, una razón, o proporción. Este tipo de transformaciones son lo que llamamos las homotecias. Y como estas dos figuras están relacionadas, también les ponemos un nombre, ese término que nos quedaba por ver, la semejanza. Decimos que estas dos figuras son semejantes. Y como definición, dos figuras son semejantes si conservan la misma forma entre las dos, es decir, conservan los ángulos, pero los lados de una y de otra son proporcionales. Hay una razón, una proporción entre ellos. Y quizá os estéis preguntando, o no, ¿qué es lo que necesitamos para hacer una homotecia? Y necesitamos tres elementos. Necesitamos la figura, obviamente. Necesitamos también una razón o una proporción, como ya hemos visto antes. Y necesitamos también un punto, que va a ser el centro. ¿Y un centro por qué, Juan Antonio? Pues no sé si os acordáis, pero cuando dibujamos en perspectiva, esa perspectiva que tenemos un punto de fuga, un punto en el infinito en el que se une todo como aquellas vías del tren del primer vídeo ese punto en el que se unen todos va a ser el centro es digamos el punto de referencia que nos dice cómo se emplían, a, a dónde se, se une todo cuando vamos en esas direcciones para hacer una motecia lo que hacemos es unir el centro con cada uno de los vértices y la razón nos va a decir cuántas veces tenemos que llevar esa distancia que hay entre el centro y los distintos vértices a la recta que nos ha unido el centro con los vértices por ejemplo si la razón es 2 entonces lo que haríamos sería medir esa distancia la podemos coger con un compás y llevarla dos veces en esa recta desde el centro o sea la llevaríamos una vez y nos coincidirá con el punto que tendríamos y la llevamos otra vez más así logramos esa ampliación si nos dice que la razón es 3,5, pues la llevamos 3 veces y media. Y también podemos tener razones negativas, que lo que nos dicen es que las llevamos en sentido contrario. O sea, la llevaríamos hacia el otro lado de, de la figura. Ahora bien, ¿para qué sirve todo esto además de para hacer figuras proporcionales? Por si fuera poco. Pues hay un teorema, que quizá os suene, que hace uso de todo esto. Que es el teorema de Tales. El teorema de Tales nos dice que si tenemos dos rectas secantes, es decir, que se cortan, y hacemos rectas paralelas que corten a esas dos rectas, entonces los segmentos que salen entre los cortes de esas rectas paralelas son proporcionales. Digamos que el segmento que aparece en una de las rectas secantes y en el de la otra son proporcionales. Esto es debido a que nos aparecen triángulos semejantes entre las dos rectas secantes y cada una de las paralelas que hemos trazado. Entonces, al ser semejantes, ya hemos visto antes que sus lados van a ser proporcionales. ¿Y esto tiene alguna utilidad? Pues sí. Por ejemplo, imaginaos que tenemos un segmento o una valla o algo que represente un segmento y que queremos dividir en un número de partes iguales. Entonces el Teorema de Tales nos da una herramienta para poder hacerlo sin necesidad de instrumentos de medida. Para ello lo que hacemos es trazar el segmento y hacer una semirrecta que comience en uno de los puntos extremos de ese segmento. Y hacemos un número de marcas iguales, pues por ejemplo 5, en esa semirecta Es importante que esas marcas tengan la misma distancia. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando tengamos la última marca hecha, unimos esa última marca con el otro extremo del segmento. Y al trazar paralelas a, ese, a esa línea nueva que hemos hecho entre la última marca y el otro vértice del segmento, nos va a cortar al segmento en exactamente el número de partes que habíamos puesto, 5 y en general los triángulos semejantes nos ayudan a resolver muchos problemas de la vida cotidiana por ejemplo están esos problemas súper típicos de cómo medir alturas a las que no podemos acceder como por ejemplo la altura de un árbol que no podemos medir porque no tenemos escaleras eh, y se hacen pues haciendo, buscando, triángulos semejantes pues eh, la altura del triángulo con la distancia a la que me encuentro y si tenemos un elemento más pequeño que podamos medir y que veamos ese mismo ángulo con esos dos elementos o con el, pequeño, el elemento pequeño y el árbol pues entonces ya tendríamos dos triángulos semejantes y sabemos que son proporcionales y podríamos hacer esa resolución del, del problema Creo que a estas alturas ya esperáis que viene ahora Pues ahora viene que os cuente cómo podemos trabajar todo esto en el aula entonces, lo primero y más importante para este tema es que trabajéis con situaciones contextualizadas. Eh, los problemas de los árboles pueden ser súper típicos, pero si le damos una vuelta de tuerca y que no sea el típico de quiero calcular la altura de un árbol o quiero calcular la altura de un edificio, que no tiene mucho sentido porque sí, pues sí que podemos utilizarlo o eh, hacer ese uso de, de la semejanza. Para las homotecias, por ejemplo... ¿Por qué no dibujar? ¿Por qué no hacer dibujo artístico con ese punto de fuga y considerar qué razón hay entre los elementos que he considerado? Hacer un elemento en un plano principal y otro en un plano al fondo y ver qué razón hay entre esos elementos. Esa puede ser una buena forma de trabajar las homotecias. Como veis, aquí el dibujo es casi esencial. Sin dibujo, eh, prácticamente trabajar las la homotecias y la semejanza es imposible. Además del dibujo, podemos recurrir a herramientas como GeoGebra, que nos facilitan mucho a la hora de hacerlas, de medir esas distancias, de, de hacer esas construcciones en general. Y esto es todo. Hasta aquí el vídeo de semejanza y hasta aquí la geometría plana. A partir de ahora, lo que vamos a hacer es explorar la geometría espacial, la geometría en tres dimensiones. ¡Hasta la próxima!